Que no se te olvide. A una mujer la puedes derrumbar por un tiempo, pero tarde o temprano, recoge todos los pedacitos, se reconstruye y vuelve a ser ella, pero con más fuerza. La fuerza interior de las mujeres es indudable y este texto lo confirma de manera contundente. Que no se te olvide es una expresión que invita a reflexionar sobre la resiliencia femenina su capacidad para recuperarse y seguir adelante en momentos de adversidad. Aunque el texto se refiere a cómo una mujer puede ser derrumbada temporalmente, esta idea se aplica a cualquier persona que haya enfrentado desafíos o dificultades. Todos hemos pasado por momentos difíciles, momentos en los que nos hemos sentido perdidos o vulnerables. Pero... Como señala el texto, es importante recordar que siempre hay una oportunidad para levantarse de nuevo. La imagen de una mujer recogiendo los pedacitos de sí misma y reconstruyéndose es poderosa porque muestra que la fuerza interior no viene de la perfección, sino de la capacidad de adaptación y de seguir adelante. La vida está llena de altibajos y a veces las cosas no salen como esperamos. Pero en lugar de rendirse, podemos tomar esos momentos como oportunidades para aprender, crecer y fortalecernos. La frase, pero con más fuerza, sugiere que cada vez que una mujer o cualquier persona se levanta después de un tropiezo, se vuelve más fuerte y más resistente. La resiliencia no es solo la capacidad de recuperarse, sino también la capacidad de aprender y crecer a partir de las experiencias difíciles. Es importante destacar que, aunque el texto se refiere a las mujeres, la resiliencia no es exclusiva de un género. Todos podemos ser resistentes y fuertes en momentos de adversidad. La resiliencia es una habilidad que podemos desarrollar a lo largo del tiempo a través de la práctica, la reflexión y el cuidado personal. Nos recuerda la fuerza interior de las mujeres y de todas las personas y la importancia de la resiliencia en momentos difíciles. En lugar de rendirnos ante los desafíos, podemos tomarlos como oportunidades para crecer y fortalecernos y volver más fuertes y más resilientes que nunca. La fortaleza emocional en las mujeres es el resultado de una combinación de factores. En general, se cree que la genética, la educación, las experiencias de vida y las relaciones personales tienen un papel importante en la formación de la personalidad y la capacidad de afrontamiento emocional. En cuanto a la genética, algunos estudios sugieren que ciertos rasgos de personalidad, como la estabilidad emocional, pueden tener un componente hereditario. Sin embargo, los genes no son el único factor que influye en la personalidad y la educación y las experiencias de vida pueden ser igual de importantes. La educación temprana también es un factor importante en el desarrollo de la fortaleza emocional en las mujeres. Si desde la infancia se les enseña a las niñas a confiar en sus propias habilidades y a expresar sus sentimientos, es más probable que desarrollen una mayor confianza en sí mismas y una mayor capacidad para afrontar las dificultades. Las experiencias de vida también desempeñan un papel importante en el desarrollo de la fortaleza emocional. Las mujeres que han pasado por momentos difíciles, como la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una ruptura o un abuso, pueden haber aprendido a ser más resistentes y a tener una mayor capacidad para afrontar el dolor emocional. Además, las relaciones personales también son importantes en el desarrollo de la fortaleza emocional en las mujeres. Las amistades y las relaciones familiares saludables pueden brindar apoyo emocional y ayudar a las mujeres a sentirse más seguras de sí mismas. Las relaciones románticas también pueden ser una fuente de apoyo y fortaleza siempre y cuando sean saludables y estén basadas en el respeto y la comunicación abierta. En resumen, la fortaleza emocional en las mujeres es el resultado de una combinación de factores como la genética, la educación, las experiencias de vida y las relaciones personales. Es importante recordar que la fortaleza emocional no es algo con lo que se nace, sino algo que se puede desarrollar a lo largo del tiempo a través de la práctica, la educación y las experiencias de vida. Sin embargo, a veces nosotros, ya sea en nuestro rol de pareja, nos preguntamos qué característica tiene una mujer fuerte. Bueno, el conocer a una mujer nos permite tener la certeza de que ella será una compañera fiel constante y que no nos abandonará. Pero, ¿cómo hacemos para distinguirla de las demás chicas? Quizás estos puntos te ayuden. Confianza en sí misma. Una mujer emocionalmente fuerte tiene una alta autoestima y confía en sus habilidades y decisiones. Esta confianza puede ser vista en su comportamiento, ya que no duda en tomar decisiones difíciles, establecer límites claros, y defender sus propias opiniones. Capacidad de afrontamiento. Las mujeres emocionalmente fuertes tienen la capacidad de afrontar el estrés y la adversidad de manera efectiva. No se rinden fácilmente ante los desafíos y tienen una actitud positiva ante las dificultades. Esto puede ser visto en su capacidad para tomar decisiones en momentos difíciles, su habilidad para manejar el estrés y la presión y su capacidad para adaptarse a los cambios y desafíos de la vida. Resiliencia. Las mujeres emocionalmente fuertes tienen la capacidad de recuperarse de las dificultades y seguir adelante con su vida. No se dejan vencer por los fracasos y aprenden de sus errores. La resiliencia se puede ver en su capacidad para superar la adversidad, su habilidad para mantener una actitud positiva y su capacidad para aprender y crecer de las experiencias difíciles. Comunicación efectiva. Las mujeres emocionalmente fuertes tienen una capacidad de comunicación efectiva. Pueden expresar sus sentimientos y necesidades de manera clara y efectiva. Tienen una capacidad de escucha activa y una habilidad para resolver conflictos de manera pacífica. Esto se puede ver en su capacidad para comunicarse abierta y honestamente, su capacidad para escuchar activamente a los demás y su habilidad para resolver conflictos de manera constructiva. Empatía. Las mujeres emocionalmente fuertes tienen una capacidad de empatía y comprensión hacia los demás. Pueden ponerse en el lugar de los demás y entender sus sentimientos y necesidades. La empatía se puede ver en su capacidad para entender las perspectivas de los demás, su habilidad para mostrar compasión y apoyo a los demás y su capacidad para formar relaciones saludables y satisfactorias. Autocuidado. Las mujeres emocionalmente fuertes comprenden la importancia del autocuidado y dedican tiempo a sí mismas para descansar, relajarse y recuperarse. Esto se puede ver en su capacidad para establecer límites saludables su habilidad para encontrar tiempo para sí mismas y su compromiso con actividades que las hacen sentir bien consigo mismas. Creatividad, las mujeres emocionalmente fuertes pueden encontrar soluciones creativas a los problemas. No se limitan a las soluciones tradicionales y están abiertas a nuevas ideas y enfoques. La creatividad se puede ver en su capacidad para encontrar soluciones innovadoras a los problemas, su habilidad para pensar fuera de la caja y su capacidad para buscar nuevas oportunidades y experiencias. En resumen, la fortaleza emocional se manifiesta de diferentes maneras en diferentes personas. Sin embargo, la confianza en sí misma, la capacidad de afrontamiento, la resiliencia, la comunicación efectiva, la empatía, el autocuidado y la creatividad son todas señales que pueden indicar que una mujer es emocional fuerte. Ahora, una vez que uno ha encontrado a una mujer fuerte, ¿de qué manera uno hace que ella se quede con uno? ¿Cómo hacer que ella no se vaya de tu lado? Hoy te comparto algunas ideas para que no se vaya con otro hombre. Comunicación abierta y honesta, la comunicación es fundamental para cualquier relación saludable. Las mujeres emocionalmente fuertes valoran una comunicación abierta y honesta donde puedan compartir sus sentimientos y emociones con su pareja. Es importante que tengas la habilidad de escuchar activamente a tu pareja, prestando atención a lo que ella dice y cómo lo dice. Asegúrate de comunicar tus propios sentimientos y necesidades también, para que puedan trabajar juntos en solucionar los conflictos. Apoyo mutuo. Las mujeres emocionalmente fuertes buscan una relación en la que se sientan apoyadas y cuidadas. Asegúrate de estar presente en los buenos y malos momentos y que demuestres tu apoyo a través de acciones y palabras. Es importante que estés ahí para tu pareja, que la escuches y la hagas sentir segura. Respeto y aceptación. Las mujeres emocionalmente fuertes valoran el respeto y la aceptación en su relación. Es importante que respetes a tu pareja y la aceptes tal y como es, sin tratar de cambiarla. Evita criticarla o juzgarla y en su lugar, valora sus fortalezas y debilidades. Cuando sienten que son aceptadas y valoradas, se sienten más cómodas y seguras en la relación. Dedica tiempo a la relación. Las mujeres emocionalmente fuertes buscan una relación en la que se sientan valoradas y en la que se dedique tiempo y atención a la relación. Es importante que dediques tiempo a tu pareja, ya sea a través de actividades compartidas, tiempo de calidad juntos o simplemente pasando tiempo juntos. Esto ayuda a crear una conexión emocional más fuerte y a fomentar la intimidad en la relación. No asumas nada. Las mujeres emocionalmente fuertes no quieren ser consideradas como un objeto o algo por el estilo. Es importante que no des por sentado que tu pareja siempre estará ahí para ti. Demuestra tu amor y aprecio a tu pareja, ya sea a través de pequeñas cosas cotidianas o de gestos más grandes y significativos. Muestra interés en su vida, en sus planes y en sus metas. Es importante recordar que cada persona es única, por lo que puede que algunos puntos no se apliquen a todas las mujeres emocionalmente fuertes. Lo mejor que puedes hacer es escuchar a tu pareja y estar atento a sus necesidades. Siempre es importante trabajar en equipo para mantener una relación saludable y feliz. Una mujer fuerte en tu vida es una bendición así que deberás aprender a conservarla. Sin más que agregar, espero que este video te haya gustado. Te dejo otros videos que he hecho para ti.